How are you? Buenos días, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú cómo estás? Bien. Okay. Gracias. ¿Puedes, por favor, puedes cambiar su teléfono a horizontal? Horizontal. Claro. ¿Sí? sí. Sí es mejor. Okay. <tose> ¿Qué pasa hoy? Cecilia, Ofelia, said good morning and Cecilia said hello. All right, Christian, today, Ushia, hello guys. Um, today, we are going to practice together. Hoy vamos a practicar juntos, ¿está bien? Sí. Okay. okay. Um, y, ¿cómo está el día? ¿Cómo está todo? Yo, eh, demasiado bien. Recién acabo de llegar porque estaba por la calle, por el centro, y con el transporte público, así que así llegué a tiempo. Ajá, muy bien. Y, sí. y para los otros, otra vez, ¿dónde vives? ¿De dónde eres? Yo soy de Santa Cruz, Bolivia. En Santa Cruz, Bolivia. Can you believe yeah. it? Ok. Y qué hora es en Santa Cruz? Ahorita son las 12 12 So it's twelve o'clock. Del, medio del día. Um, Yo estoy en Denver, Colorado, y um, son las 9 y 15 más o menos. Um, muy bien. Y antes de empezar, algunas preguntas cómo funciona este programa. Any questions about how this works? Sí, algunas preguntas como este si nos van a dar horarios ustedes o nosotros mismos nos lo vamos a poner y con quiénes vamos a practicar todo eso, porque ya yo estoy tan emocionado para practicar y ya ya. Yo sé, yo sé, es normal, es normal, la primera vez, ¿verdad? So he's asking, um, when do we practice? What time do we practice? Do we practice all the time? Who do we practice with? Um, and he's a little bit excited about practicing together. So, um, this is the first time. This es says la primera vez. Realmente me gustaría mucho practicar contigo siempre, pero realmente no es posible. Hay muchos, hay, hay muchas personas. Entonces, vas a practicar con otras personas en el grupo. ¿Sí? Wow, wow. Está bien. Entonces, um, va a practicar cuando pueden. El, si alguien como Eddie o Rosa o otros hablantes de inglés, tú vas a practicar directamente con ellos. sí. Uh, y ustedes van a empezar... Bueno, pueden, pueden empezar hoy si quieren, pero realmente próximo uh, lunes vamos a ayudar a todos para reunir. So, really, you guys, you are going to practice with each other. I would love to practice with each and every one of you, um, Spanish speakers and English speakers, of course. Um, there's so much that I want to share with you all, uh, but I cannot practice with every single person i wish i could uh, so you guys are going to practice together and i am doing these recordings so that you can see how to practice together estoy um, haciendo estos uh, grabaciones para mostrar cómo ustedes pueden practicar juntos ¿Sí? okay primero primero tienes los uh, los materiales. Ana says hello guys. Hi Ana, nice to see you. Okay, um, okay. Hay dos. Uh, bueno, tenemos cinco niveles. Primero, principiante, básico uno, básico dos, intermedio uno y intermedio dos. ¿Sí? Okay. Yeah. Y, y todos los. So we have five levels. Beginner, basic one and two, intermediate one and two. So, the two of you decide which level you want to practice today, right? Ustedes pueden determinar cuál nivel quieren practicar día de hoy, okay? You and I, tú y yo, vamos a empezar con el básico uno, ¿verdad? Excelente. Vamos a empezar con lección número tres, ¿está bien? Sí. Y ya tienes. Mm -hmm. Okay. So we are going to start with basic one, but we're going to jump right to lesson three. Ana, if you can see me, this is us. Okay. All right. Um, So, primero voy a cambiar mi pantalla para mostrar uh, los, uh, el método de ShareLingo. Ok, un momentito. Esperen un momentito. Ok, ahora tenemos. Ok, primero. Christian, ¿tienes.? este documento sí sí okay can you see that document um, okay. el método sharelingo es bien fácil really easy the sharelingo method is really easy but really important okay pero muy importante entonces vamos a revisar los cuatro pasos de mm. del método. ¿Está bien? Okay. Sí. So, we're going to review the four steps of the method. Again, I know a lot of people have seen this, but we're going to do this a lot because it is important. Vamos a hacer esto muchas veces porque es bien importante. ¿Está bien? Ok. Sí. Christian, what is number one? Bien. Paso número uno. ¿Qué es? Es. Es conocer. Hacer, no, no. O. Escuchar. Escuchar. Ok. Y número dos. ¿Qué es número dos? Leer y pronunciar. Sí. Entonces, en estos dos pasos. Bueno. ¿Tienes uh, la lección básico 1, lección 3? Eh, sí, creo que sí, en el móvil. ¿En tu móvil? Ok, sí. entonces, ¿puedes hablar conmigo a la vez cuando estás uh, mirando? Sí. Ok. Ok, entonces... En lección número tres tenemos preguntas, ¿verdad? Excelente. Ok. ¿Tienes, uh, do you have basic one lesson three? Básico uno, lección tres. ¿Tienes? Bien seguido. Sí. ¿Tienes...? Mm, no. No. Disculpe. Es que como no le entiendo a esta aplicación, me hace muy difícil encontrar los documentos. Así que, a ver, vamos a ver. Ok. Um... No. Disculpe. Okay. No lo encuentro. Y... Uh, compartí uh, este documento contigo uh, ayer, ¿verdad? En, uh, en su Messenger, ¿sí? Sí. ¿Pero no tienes en el Messenger? Mm, no. Ok, entonces va a estar un poco difícil practicar si no tienes los materiales. No, it's going to be a little bit hard to practice if you don't have the uh, materials so I see okay no no, no tienes. Ok, entonces, no. con la tecnología y los materiales y a veces hay problemas entre dos personas, ¿sí? ¿sí? Um, podemos reunir otra vez, otro, uh, otro día, pero en este momento, ok, voy a cambiar otra vez esta pantalla um, y podemos hablar, ¿está bien? Sí. Ok. Bueno, entonces en este momento no vamos a usar los documentos. Vamos a hablar. Está bien. Sí. Ok. Para ti. Why do you want to speak English? ¿Por qué quieres hablar inglés? Específicamente. Bueno, porque eh, el inglés me va a llevar a, a buenas ocupaciones de trabajos laborales y además que necesito adaptar el inglés para comunicarme con otras personas y que me gusta viajar, ¿no? Okay. En, entonces, para su trabajo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué quiere? En, en, ¿En qué quieres trabajar? Eh, bueno como quisieran estoy estudiando para eh, trabajar en un banco ahí necesito eh, comunicarme con la gente porque sé que vienen de diferentes países a, con el dinero a cambiar a depositar muy bien um, en nuestra plataforma te tenemos uh, creo que tenemos materiales sobre uh, el banco sobre um, Horarios, y cuentas y, y todo. Entonces, para trabajar en un ba en un banco, ¿qué necesitas entender? ¿Qué, neces qué inglés crees que va? ¿Qué necesitas? What que do you think you need to work in a bank? Bueno, empezando con un um, Intermedio, creo que es lo más, un poco más sobresaliente del básico. Sí, creo. sí. pero ¿cuáles palabras y frases? Como, bueno, los lo saludos, buenos días, uh -huh. este, luego, eh, cómo charlar con la gente, uh -huh. qué es lo que va a hacer, ¿sí? preguntarle qué es lo que va a hacer. ¿Qué tipo de cambios sí, y los números sobre todo en inglés? Sí, los números. Ok. Bueno, los números. Um, bien importante, sí. Ok. Sí. Y en este momento, ¿cómo está con los números en inglés? Sí, del 1 al 10, excelente. Ok. Practica conmigo. Conmigo. Um, claro. So, let's do this, right? Primero. Cuenta, 1 a 10. En inglés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy ten. bien, ¿ok? Sí, perfecto, ¿ok? Ahora voy a ayudarte con algunos, ¿está bien? Sí. Por ejemplo, con 5, 5. Yeah. ¿Cómo escribe? Para el eh, de letra? Cinco en, en español o inglés. En inglés. Five. Sí, five. Pire. Eh, sí, ¿Cómo escribe? Fire. Five. five. Five. Right. Ok. puedes. <coughs> ok. F. F. F I I V V E E, okay, el abecedario, sí. Ah, claro. Okay, F I F V E. Diga. F I V F E. F, F I V E. Okay, vamos a practicar. ¿Puedes ver mi boca y mis sí. labios? Ok. Vamos a practicar B de burro. Y yeah. V. O B de vaca. V. Sí. ¿Sí? Ok. Para nosotros, algo muy importante es con B de burro. Burro, diga burro. Burro. Ok. Burro. Sí, los labios son, están cerrados. B, B, B, B, ¿ok? B, pero con V es diferente, ¿ok? No cierran los labios, entonces V, ¿ok? When you say very good, muy bien, very good, B. B. Very good. Very good. con, su Ve. dado, con su dado, Ve. Trata de... ¿Cómo esto? Ok. Necesito ver sus dientes cuando pronuncia... vi. Vi. Very. Vi. Ve. Very. Ve. Yes. Yes. Vee. Okay. Now cinco es... Five. Five. Five. Mira, Puedes ver mis dientes. Siempre sí. ¿sí? Five. Five. Five. Sí. Five. five. Okay. Five. Con todos los palabras con U en inglés. Very, very well. How are you? Very well. Very well. Realmente no es, you know. Very pero no cierren los labios cuando pronuncia V. Yeah. Okay, practica. Five, five, five. five. Yes, five. yes, very good. Very good, very good. Very, very, very good. No. No. Very good. That's Excellent. very good. Excellent. Okay. So, this is how we can help each other. En esta manera podemos ayudar uno a otro. Okay? Mm. Entonces, en este momento no estamos usando materiales, estamos practicando sonidos. Like right now, okay, we're not using materials. Right now, we are helping to teach specific sounds. Specific yeah. sounds, all right? um and this is very wow. valuable uh so hello ofelia cecilia nicholas um any questions from you guys uh who are on if you want us to do a particular letter or number okay so again otra vez los números de uno a diez otra vez recuerda wow. five okay uh -huh. okay 1, one. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good. Excellent. Okay. Um, Anna just joined us again. Uh sorry everybody about the technology problems. Um okay, so <clears throat> Who's that? You want to introduce What is presentar? Mm. Mi nombre? No, no. Uh, sí. Es... Sí. No, está bien. Ok, sí. Sí, ¿cómo se sí. llama? ¿Cómo te llamas? Gromberg Christian. Gromberg Christian. Ok. Sí. Ajá, uh -huh. en Bolivia. Sí. Mm -hmm. Okay. Now, do you know your phone number? ¿Sabes su número de teléfono? El mío, sí. En inglés. Ay. Sí, vamos a intentar. Ok. Un ejercicio. Escribe su número de teléfono o cualquier número de teléfono, no importa si es el tuyo específicamente, pero cualquier número de teléfono. Yeah. Escríbalo. So he's going to write his phone number. Ahora, cada número, cada número practica. Muéstrame, por favor, muéstrame su número de, de... Okay. Ah, uh, momentito. Wait. Okay, es six uh, 7607 sí. 6879. So we are going to practice that. Vamos a practicar su número de teléfono, ¿está bien? Yes. Sí. OK. So, hola, hola, Christian, ¿cómo estás hoy? Bien. OK. Hello, Christian, how are you today? Repita, re repita. Hello, James, how are you today? Hello, James. James, James. James. Ok. Otra cosa. Vamos a practicar los números, pero ¿recuerda burro y vaca? Sí. sí. También sí. con N y M. N y M. Diferente para nosotros. Entonces, con N nos cierran los labros, labios. Con M cerramos los labios. Entonces, practica James. James. James. Eh, mira, mira James. mi boca. James. James. Uh -huh. M. M. James. Eh eh, no. M. Ok, James. puede decir James. James. James. James. okay, M mes un mes, mes. Okay. mes con m, ¿sí? Entonces James, ms. James, otra James. vez, James. muy bien, James, James, James, sí, okay. como James, como mes. M. Cierren los labios con M. M, E, S. M. James. James. James. Mejor. James. Mejor. Muy bien. Ok. Ahora. Su número de teléfono en inglés. En inglés es... Sí. Seven six zero seven six eight seven nine. Awesome! Awesome! Okay, great. Practice this. Okay, um, so I'm going to say it in English. You ready? Seven six zero seven six zero seven nine eight seven nine seven six zero seven six eight seven nine Okay, somebody else, uh Ophelia, Cecilia, Nicholas David, Alguien quiere que pronuncie su número de teléfono en inglés. <laughs> um, ok, es un buen ejemplo. Tú necesitas practicar su número de teléfono en inglés. Sabes que en español no necesita pensar con su número de teléfono. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es su número de teléfono en, en español? 760-76-879 Es fácil, ¿sí? Es, como, ¿sí? es como un ritmo, es como una canción, ¿sí? En, sí. Su, en su mente, su número de teléfono, no necesita pensar cada número, es su número de teléfono, nada más, ¿sí? Sí Lo que quieres... Es que en inglés es lo mismo. Si tú puedes escribirlo y practicarlo otra vez, otra vez, como 100 veces, ¿sí? Va a cambiar que tú puedes uh, decir su número de teléfono en la, en la misma manera como en español. So, what I'm saying is, um, like when we say our phone number in English, we don't think about each number we just say our phone number, right? It's like a song. It's just memorized. And so what we want to do is we want to learn our phone number in Spanish and say it a hundred times if we need to in Spanish, so that it becomes just the same way as it is for us in English. And Christian wants to do the same thing for his phone number In English. So he needs to practice his phone number a hundred times if he needs to, so that it becomes just something he can say. Now, in a bank, he needs lots of numbers, right? Necesita muchos yeah. números. Entonces, ¿es esto, este es, es um, mira, has visto el. Camino al éxito, ¿sí? Sí. Ok. Hay cinco pasos. Cinco pasos en el camino. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué es paso número uno en el camino al éxito? What is step number one in the Spanish success path? ¿Qué es paso número uno es qué? Tu motivo. exactly motivación. Muy bien. Your motivation. Your motivation. to único porque, right? Sí. OK. Christian, si tú por qué específicamente es trabajar en un banco, puede enfocar en las cosas que necesita para trabajar en un banco. ¿Me entiendes? Sí. sí, tenemos muchos materiales para aprender cómo se dice, buenos días, um, cómo estás, muy bien, de dónde eres, cuántos años tiene. Tenemos materiales para, para um, el vocabulario general. So, we have lots of materials that teach good morning, how are you, nice to meet you, how old are you, where do you, those types of things. But... If you know why you want to practice, then you can focus on the words you need specifically to practice. Entonces, cuando sabes por qué quiere aprender inglés, puedes enfocar en este vocabulario. ¿Sí? Sí. Ok. Um, ok. Otra vez, por favor, su número de teléfono en inglés. Seven six zero, seven six, nine eight, nine, no, eight, seven, nine. That was perfect. Great. I understand every word. Entiendo cada palabra, cada número. Okay? Sí. Muy bien. Otra vez. No. Ok. No. Um, algo. Para nosotros, para nosotros, cuando con números de teléfono en inglés, okay. es importante que dice cada número. Individuales. Ok. Ah, bueno. Nosotros en Norteamérica, en Estados Unidos, no decimos algo como 770, o 760, o 76. No decimos esto, decimos cada número. ¿Sí? Ok. Otra vez en inglés. 70, 70, 8, 9. Very good. Very good. Um, seven six zero seven six eight seven nine seven six zero seven six eight seven nine what a great sí. number <laughs> it's a good number it's a good number okay good um okay christian uh algo más antes de terminar, ¿ok? Uh, tengo otra reunión a las 10, hora de Denver. Pero mira, algo importante es que tú puedes ver los materiales a la vez, mismo, a la vez que estás hablando conmigo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer um, si necesitas dos teléfonos o un teléfono y su computadora o, o quizás necesitas imprimir imprimir uh, los materiales antes de una reunión sí ok sí. pero puedes ver es importante que tú puedes leer los materiales cuando sí. estamos practicando sí, sí. ok entonces, próxima vez, ¿qué vas a hacer? Imprimir o tener mi computadora con los materiales y okay. leer. ¿Y tienes sí. computadora? ¿Tienes computadora? Sí, en este momento sí. Ok. Sí, entonces, um, necesita tener los materiales en su computadora antes de empezamos a practicar. ¿Sí? sí, ok. Si tenemos una cita a las nueve, tú vas a empezar a qué hora? 8 y 50. Muy bien, sí, sí. A las 8 y vas a abrir los materiales para verificar que todo funciona. Sí, a veces tenemos problemas técnicos, Right? Sometimes we have technical problems, like I did today. But before you start the meetings, you need to have your materials ready and you need to be able to see the materials at the same time that you are talking to your partner. You need to be able to see each other's faces. Necesita ver um, los, las caras, ¿sí? ¿sí? Cuando estás practicando con los materiales. Entonces, próxima vez. Si podemos pr practicar otra vez, um, otro día, um, va a estar diferente, ¿ok? Cuando tú tienes los materiales, podemos practicar con nuestro método. Pero si hay pro uh, problemas, podemos practicar en otras cosas como los números. Ok. Ok. Excelente. ¿Y ¿Cómo se sientes ¿Mejor que cuando empecemos? Sí, mejor porque así ya eh, me familiarizo, ya tengo un poco más de experiencia. ¿En qué es los materiales? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que empiece una rodilla? Ok, sí. muy bien. ¿Y ¿Más cómodo conmigo? Sí, la seguridad que tengo. Que me transmite es eh, impresionante porque me siento más cómodo. Muy bien. Ok. Sí. Okay. No te preocupes. Mira, en, en esta familia, Sharelingo, todas las personas son lo mismo. Todas las personas quieren ayudar a otras personas. Entonces, este grupo es cerrado. Es no para todo el mundo. Es solo tenemos... Uh, personas uh, buenas ¿sí? <ríe> ok uh, gracias por este tiempo contigo y espero que podamos practicar otra vez la uh, próxima semana pero también um, tú puedes practicar con uh, con otras personas en el grupo ¿está bien? sí All right, uh, estaba pronunciando mi número de teléfono. Uh, okay, Anna says uh, she's pronouncing her telephone number. That's good. Hey, grupo de excelente pronunciación. <laughs> That's good, thank you, Anna. She says, yes, we are all nice people, right? We are okay. all nice people uh, working together. Okay, gracias. Mm -hmm.